En mi casa hay abundancia. En esta casa hay abundancia. Mi casa de dinero está abundante siempre. Mis arcas están llenas. En mi casa hay abundancia porque está totalmente llena de Dios. Dios en mí desplaza toda mi personalidad egoica, egoísta y mis tendencias egoístas de envidias, odios, resentimientos, celos, agravios y todos mis conflictos se van de mi vida en este instante santo. Mis tendencias egoístas son sustituidas por las características de los que viven a Dios, de confianza, de paciencia, de generosidad, compasión, humildad, tolerancia, comprensión, y mente abierta. Mi casa se llena de abundancia de Dios en mí. En mi casa hay abundancia.